Joan Manuel Aracena, un joven de 19 años de edad, fue detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir verbal y físicamente a su madre, la señora Francisca Núñez Santo. Sobre la acusación, entrevistamos al detenido. No, yo no le he dado golpe con el golpe. Yo no le el golpe. No, pues nada, yo no sé, yo estaba trabajando. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, yo no he hecho nada. Se dice que tú te has metido ¿A dónde? Eso bueno. queremos saber. ¿Por ah, eso pues eso quiero yo saber también. Pero por eso <ríe> <tú> <ríe> aquí. Ay, ay, ay, qué sonido. No hay otra razón. razones. ¿Por qué te trajeron no a mí? Por eso, por la razón que usted dice, por ello que yo no he hecho cometido nada. Yo no tengo ningún delito. ¿Y dice es por qué tu mamá te acusó de que tú no querías explicar? No, porque yo nunca he tomado. ¿Qué fue lo que pasó por no, porque al hermano mío y yo tengamos un pequeño roce y eso se va a resolver. Y esa puñalada que yo tengo yo te la quiero ver? ¿Qué te la mano Ya la marca el hermano mío. Eso. Un pequeño problema, un okay. alcance que yo sí, tú sabes. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.